Hola, soy Brenda Casas, aquí con unos consejos inteligentes para refinanciar durante este momento difícil. Si has considerado refinanciar para aprovechar estas bajas tasas de interés históricas, podrías reducir tu pago mensual, consolidar deudas, ahorrar años de pagos o sacar efectivo para tener fondos de emergencia. La industria hipotecaria está haciendo un excelente trabajo al procesar transacciones bajo las reglas de quedarse en casa. Pero es más importante que nunca ayudar al proceso al estar bien preparado. Aquí hay algunos consejos para ayudar a que tu transacción avance más fácilmente y ayudarte a ahorrar dinero más rápidamente. Continúa haciendo tus pagos regulares de la hipoteca durante el proceso. No asumas ninguna deuda nueva. Si tus ingresos o empleo han cambiado durante el proceso, notifica a tu prestamista de inmediato. El evaluador puede necesitar venir a tu casa, así que prepárate para esto. Y lo más importante, responde rápidamente con toda la documentación que se te solicite. Para ver cuánto puede beneficiarte una refinanciación, llámame. Soy Brenda Casas y nuevamente mantente saludable, nos vemos pronto.